¿Percibe esto que nosotros hemos visto en los medios en relación a las críticas hacia la mujer que decide la maternidad tardía? Sí, eh, se critica en general un poco más a las mujeres que a los hombres, es real esta diferencia. No es que no se critique a los hombres, uh -huh. pero esta, hay una diferencia porque sabemos que estamos en una sociedad patriarcal, ¿no?, y bastante machista. Entonces, ¿qué pasa? El lugar del varón sigue siendo, en muchos casos, la del proveedor y ayudador uh -huh. de los cuidados. Entonces, es como que. Pareciera está sin un... la misma responsabilidad que la mujer. Claro, es como que él entonces lo podemos eximir de tanto trabajo. Entonces, si puede proveer y puede estar un ratito, entonces está puede bien, ser. Claro. Está bien. Entonces está bien. se puede ser de grande. En cambio, la mujer que tiene que. Eh, encargarse de todo lo afectivo de preparar este bebé para este mundo, para el mundo que le toca vivir y no para el mundo que viví yo sino el mundo que va a vivir él eh, ahí sí que y, y, y que requiere 80% 90% de la crianza del niño ahí sí recae mucho más la exigencia de que debemos ser jóvenes la realidad es que eh, el tema de la edad y los límites de los tratamientos, porque este es un temón. Acá en Argentina no se pone el límite de los tratamientos, se pone el límite de cobertura. Claro, hasta tres intentos, lo que hablábamos recién. Claro, pero vos si tenés la plata podés hacer 10, sí, puedes lo... hacer 20, puedes tener 60, puedes tener 70, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser... Sí. Eh, y esto no está tan bueno. Esto debería ser regulado por el Estado. ¿Por qué? ¿Cómo debería ser? A ver... Todavía es un debate amplísimo, sí, sí. ¿no? En algunos países sí ponen límites, pero acá el punto es que eh, ser mamás y papás después de los 60, 60, 70, con una expectativa de vida en Argentina de 75 aproximadamente, sí. siempre sabemos que las mujeres viven más o menos 5 años más sí. que los hombres, pero el promedio, el promedio es eso. Es 75 en Argentina. Eh, en realidad no está tan bueno... Por, muchas, por muchos factores biológicos, esto de que ver. mi hijo va a padecer la muerte temprana de su madre o su padre. Uh -huh. Probablemente. Hay gente longeva, hay excepciones. Sí, pero excepciones. Sí, de. No no... La maternidad igual. Y está no bien, bien, yo tengo 30, tengo hijos, yo no tengo 30, tengo 44, pero digo, cualquier persona joven también se puede morir en un accidente. Pero no es lo mismo hacerlo premeditadamente sabiendo que ya entró en una etapa donde me tengo que ir preparando claro. para que pero esto pueda suceder. se entiende como que, eh, bueno, eso te quería preguntar, se entiende como que sí o sí la mamá va a estar ahí, porque por ejemplo en este caso de Ana decían, bueno, pero ella tiene hermanas, tiene familia y en todo caso alguien más se puede hacer cargo de su hijo. Ahora, te pregunto sobre si la responsabilidad materna es la responsabilidad solamente materna o se puede pensar en desligar esa responsabilidad en algún momento. Los padres, madre y padre, que son las figuras de apego primarias, no son reemplazables. Bien, ¿Mm? claro. Eh, no voy a hablar de la diversidad, de cuando es una madre soltera, es una madre soltera, eso no tiene nada que ver. Eh, pero quiero diferenciar, digo, cuando uno ya va a tener un hijo, por ejemplo, una mujer joven que tiene con un hombre grande, un hombre de 70 años, sabe que ese hombre va a morir. no eh, Digamos, tiene un margen mucho menor. Y que probablemente no puede ejercer la, la paternidad, el paternaje de 50% como debería ser, digamos. como debería ser? Nosotras estamos trabajando a la par de ellos. Bueno, las responsabilidades parentales deberían ser también 50 y 50. Esto no pasa. Mujeres sobrecargadas, hombres diciendo, esta, esta, esta mujer que está malhumorada todo el día, Desbordada. claro que o sea, le pasa, que que eh, y sí, cansa. pasa que esto sigue siendo desigual. Uh -huh. y, y respecto a lo que decías eh, recién, me pareció sumamente interesante, decías se debería legislar, poner un límite eh, respecto claro. a la maternidad y la paternidad, ¿cuál sería ese límite acorde? Mira, hay, eh, los tratamientos, hay lineamientos internacionales que dicen que los 50 años debe ser el límite para la mujer. Pero, como yo creo en la equidad y en, y en la igualdad, hay que pensar entre los 50 y los 60 ir poniendo un límite para los tratamientos, no solo para la mujer, sino para el varón. Y, por supuesto, ya después de los 60 ya se pone negro el panorama, ya es como ahí habría un límite bastante claro. Uh -huh. eh, pero siempre todo es discutible, porque si no esto ya estaría... Porque, por ejemplo, puede venirme una paciente de 30 años con uno de 70 y decirme, yo tengo derechos reproductivos, no me vas a decir de quién enamorarme. Sí, no te voy a decir de quién enamorarte, pero la ley tiene que decir algo en relación a que ese hombre, que tiene 70, con una expectativa de vida de 75, sea papá. Y esto tiene que ver con cuál es el concepto de paternidad. Y acá empezamos a cuestionar de base qué es ser padre, qué es ser madre y que ya no puede ser... Y derechos del niño también, porque no hay que pensar solamente en lo que, mis derechos, que mis sino los derechos que... Qué ser madre que sepa en función niño. de la salud de ese es un chico. Es muy amplio igual. ¿eh? Claro, Ay, porque enorme, ¿sí? hay que priorizar la salud muy de ese amplio. chico y que tenga sus figuras de apego primaria, que son en este caso dos... Que, como digo, en otros casos puede ser uno y no hay problema, pero de origen es uno. Acá, cuando vos decidís que sean dos, o sea, dos personas deciden ser padres, tienen que pensar en qué es lo mejor para ese, para ese niño por venir y si le vamos a poder proveer de todo lo que requiere, emocional, físicamente, psíquicamente, y la presencia fundamental. Totalmente. Totalmente. Claro. Eh, eh, así arrancábamos, eh, no planteándonos el, el tratamiento de este tema. Se critica a la mujer diciéndole cómo va a tener un hijo a esta edad cuando el niño tenga 10 años, ella va a tener 60, eh, estará para él y capaz que el padre va a tener 70, 80, tal vez pocas posibilidades de estar y no sé no, no hace se dice poco nada. ahí. Pero ojo que pasa también más jóvenes, el padre no hace nada, lo alza un ratito, ¡ay qué divino! Nosotras estamos mil horas cuidando niños para no pañales. Y nadie dice nada, mamá es mamá, es obvio, es lógico, es lo que debe ser. No, que, sí, es tiene, que tiene, esto está. Esta crítica tiene muchas. Está eh, en todas eh, las está, edades. Amigo. Si vemos un hombre exitoso, nadie se pregunta qué de los hijos de él, eh, mientras que, bueno, él, él se dedica a su profesión y a todo lo que su profesión claro. requiere. Y sin embargo, si vemos a una mujer en esa condición, eh, ahí, ahí, ahí está, ya se la pregunta, de y sus hijos, pasa acá, es mala lo madre. ha manifestado la intendente de Santa Rosa, ¿Mm? eh, que, que han sido planteos o críticas que han surgido sobre su persona, porque es intendente de Santa Rosa, claro. Flor de Stephanie, y sus hijas... Eso. Ahora es una mamá muy presente. Claro, contar, claro. No, pero las críticas estás con las digo. Niñas y trata de estar con ellas todo el tiempo. Pero las críticas las sufren Claro, pero también si hay un, hay un, un padre ahí. ahí. Si hay un hombre intendente, Y es padre. Nadie se preguntó que. Fue? Nadie ¿Qué se él. Nadie se preguntó. Todos suponen que la cuida la madre o los hijos los cuida a la madre. Ese es el supuesto que tenemos que empezar a, a deconstruir, a criticar, a, a trabajar eh, y cuando hablamos de gente mayor, volviendo al tema, mi idea no es generar una crítica de decir, ay, es egoísta, es mala, o es malo. La gente hace lo que puede. Este caso, por ejemplo, una señora desesperada con un duelo terrible eh, el de el Ana. De Ana. Eh, que le, el hijo le pidió, quiero tener hijos después de muerto. O sea, la señora tiene la cabeza estallada. Está bien, el, el chico se ¿A dónde están las leyes? ¿A dónde regulan? Porque yo si esto no se regula, yo, si estoy mal psicológicamente, puedo tomar muy malas decisiones y violar los derechos, vulnerar los derechos de mis hijos o de los hijos, mm -hmm. en este caso nieto-hijo, no sé, eh, porque también ahí hay una cosa... Claro, que ver con cómo se que Para ella es nieto, pero bueno, legalmente es, es hijo, hijo. Y, y hay un post bueno y un, un lío bárbaro. Pero esto es muy importante, empezarse a preguntar estas personas no necesariamente tienen que ser malas, no. o sea, eh, ni son lo que, personas no, ni lo egoístas. Se pudieron lo que, lo que les hace felices sí, no, y creen no, que, no, que. Pero pagar. a lo mejor no lo pueden pensar. No debe pesar, pesar sobre ellas una adjetivación, sino claro. que nos debemos plantear como sociedad, digamos claro. que, eh, eh, cuál es el camino, el mejor camino eh, que, que tienda a respetar los Igual, derechos es del difícil, niño, de las viste que Es un camino eh, es muy amplio en, en el debate de derechos, por entonces por ahí. Es, que es un es? debate gigante. Que no termina más, ¿Y, y la y... ley que pasa calma, le da un marco, entonces le da un límite y eso también está bueno. Es necesario ese límite que contiene la ley, no es solo para prohibir, es para contener este tipo de casos. Yo quería preguntarte algo sobre las mujeres, sobre todo las sí, madres. Sí. Eh, esa mamá a los 50, a los 60, una mamá a los... 20. ¿Qué diferencia tiene en la crianza de los hijos? ¿Cómo, ¿Cómo se cría a un niño a los 20? ¿Cómo se cría a los 60 o a los o a 50? ¿Es diferente la crianza? Absolutamente. De... Totalmente. <risa> pero saben. mejor, peor. O sea... Es diferente, pero no, no es mala. No, no, tiene, no hay diferencias para uno decir es mejor o peor. Mira, no. a los 20 sos re fértil, es, re, es mucho más fácil. Claro, sí, pero yo digo la, eh, ya, ya, ya lo tenés. Pero son mucho más inmadura pasado. ¿Sí? has pasado menos por tu vida. A los 30, ya seguramente ya tenés construido mucho más como mujer y mucho más proyectado y vivido y tenés más experiencia. A los 40, ni te cuento. Eh, pero son madres distintas. ¿Y cuál es, ¿Cuál es lo que mejor? tenés ¿Cuál en es experiencia lado? ya no lo tenés en paciencia, Bien. no claro. sé, que puedo dar un par de ejemplos. <risa> Pero, ¿cuál sería eh, lo mejor o qué querés encontrar en un lado en lo otro? Mirá, no hay mejores ni peores. Eh, realmente no hay mejores. ¿Quién ni determina ni qué es Es verdad mejor que a costado. los 40 físicamente uno está agotada. Eh, pero podés darle mucho más sabiduría, tenés mucho más conocimiento de cómo hacer las cosas, lo pensaste, lo estudiaste, son más conscientes. Es si es es licenciada. Son y, y aún así nos equivocamos. Ah, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Nadie nos enseña a ser padre, aprendemos sobre la experiencia. Ay. Bueno, ¿qué voy a decir? Todo lo que ya <risa> sabes. Hay que trabajar <risa> mucho con la culpa cuando uno es mamá, porque por todo uno siente culpa. Sí, sí. Sí, si elegiste cesárea, si elegiste parto natural y algo pasó. Siempre uno se siente culpable absolutamente desde el día cero, desde decir, bueno, lo tengo con esta persona, lo tengo sola. Cómo uno piensa, cómo lo trae este mundo. Hasta cada paso uno se siente responsable de absolutamente todo. Que, bueno, está bueno trabajar con que no, te, no podemos controlar todo y nos podemos hacer responsables de nuestros actos, pero no machacarnos y sentirnos culpables porque eso hace daño ¿no? se a, habla mucho las... de la importancia esta de, de terminar con la culpa pero pero como cada vez sabemos más respecto de la maternidad de la concepción y todo cada vez tenemos más motivos para sentirnos culpables <risa> es todo muy contradictorio <risa> sí, porque digo uno hoy que cada vez va aprendiendo más y que sabes que todo mm. desde cómo lo concebiste influye en ese bebé claro, qué claro. comiste qué escuchaste no, pues, pero es que las publicidades a veces también inducen no, no, no voy a decir de nada de qué, pero inducen a que te... A, a, a sacarte, o sea, si no te querés sentir culpable, hace tal cosa. A ver, hay mucho bombardeo de esto, porque apenas a la, la emoción negativa para venderte cosas, productos, ideas, cursos, talleres. Eh, entonces también es todo un sistema complejo. O sea, es negocio. un mundo donde la plata importa, donde eh, todo importa, chicas. La, la estructura, desde lo sociológico, lo psicológico, lo comercial, absolutamente todo. Te hace las... sentir que todo importa, quizás que no es tan importante todo, pero bueno. El todo afecta, o sea, todo pero, afecta, pero, justamente ayer estamos hablando de eso, que vivimos en un mundo inverso donde todo, de alguna manera, todo te afecta y uh -huh. te hace pensar y repensar y reinventarte todos los días, supongo.